Usted se descuye en mi bufanda desde un aura blanquísima que me reverbera los labios. No me muevo, no fumo, quizás su silencio le moleste esa arruga en la nieve y solo cuando marcha me doy cuenta de que he estado aguantándome el pisto